Aleluya, gloria al que vive, damos gloria, aleluya, gloria, gloria, gloria al que vive, poderoso es Dios, mi alma adora el nombre de Jehová, gloria al Señor, vaya dándole compartir, aleluya, a esta, a esta, a este programa, Momento de reflexión, aleluya a todos aquellos que están a través de nuestra página de Mi Salvación Radio, Gloria al Señor, como a través de la página de Rompiendo Límites, aleluya. Vaya dándole, compartir, damos gloria al Señor que nos permite una vez más estar a través, aleluya de estos medios, aleluya, aquellos también que nos están escuchando a través de la emisora, mi salvación, radio, aleluya, punto gloria al señor, ahí también estamos para la gloria y la honra del señor en esta hermosa noche, gloria al señor, aleluya, bendito sea el nombre del señor, así que vaya dándole compartir para que así las vidas puedan ser edificadas, damos la Bienvenida, Saludamos a todos los que se están por ahí conectando a, en la página de Mi Salvación Radio. Cintia, Dios te bendiga. Gracias por compartir. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Aleluya. De nuestra hermana Iris López a través de la página de Rompiendo Límites. Bendito sea el nombre del Señor. Damos la gloria al Señor que podemos estar aquí. Gloria al Señor para adorar el nombre del Señor, para hablar esta noche, gloria al Señor, un poco de la palabra del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, así que vamos a, a darle unos segundos para que las personas se vayan conectando, si usted está a través de la emisora, misalvacionradio.com, gloria al Señor, también puede, si las personas no tienen Facebook, no tienen ningún tipo de, eh, de las plataformas de Facebook, nos pueden conseguir a través de las páginas que están aquí en la parte de abajo, Gloria al Señor, Radio Box, Novex Radio, My Tuner, eh, Ray, eh, My Tuner Radio, Radio Garden, Tuner FM, ahí en cualquiera de esas aplicaciones nos consiguen, ¿verdad? Y nos pueden escuchar a través de los teléfonos, ya sea Android o Apple. Aleluya, nos buscan cualquiera de esas plataformas como Mi Salvación Radio, aleluya. También estamos en todas las páginas, eh, redes sociales de Facebook, Instagram, eh, eh, YouTube, y en Twitter como Mi Salvación Radio. Aleluya, damos gloria al Señor. En esta noche, Ven gloria al Señor, queremos hablar un poco de la palabra del Señor, como siempre, para hacernos reflexionar en nuestro caminar diario. Aleluya. Así que yo lo voy a invitar a orar juntamente conmigo para que sea Dios tomando el control de lo que vayamos a estar hablando en esta noche, que sea Dios hablando a la vida de cada uno de nosotros, bendito sea el nombre del Señor, ya que toda la gloria y toda la honra es de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Así que vamos a orar para que sea Dios en esta noche, dele compartir para que todas las personas puedan edificarse de manera especial, damos gloria al Señor porque Dios, el verdad, el que se glorifica en medio de nuestras vidas, aleluya, así que oramos al Señor, para que Dios nos dirija al nombre del Señor, aleluya, Padre Santo, Padre bueno, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú mi Dios, tomando el control, mi Dios, te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, a través de las redes, a través de la radio, Padre Santo. Te pedimos, Dios mío, que me utilices como canal de bendición, Padre Celestial. Que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, transformando las vidas de cada persona que nos escucha, Padre Santo, en esta hora. Dios mío, yo te pido, Señor, que seas tú, mi Dios, en medio de todo lo que hacemos para tu gloria y para tu honra, Jehová porque toda la gloria y toda la honra es tuya, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén, y amén, aleluya, yo lo voy a invitar, gloria al Señor, que usted busque la palabra del Señor, aleluya, en el Salmo 32, aleluya, busque por ahí el Salmo 32, gloria al Señor, los versos, del 8 al 11 vive el Señor. Aleluya, Dios bendiga a nuestra hermana Rosario Torre que está por ahí conectadita Aleluya. Salmos 32 versos 8 al 11 vive el Señor. Y en esta noche, gloria a Dios, queremos hablar de quién del bajo el tema quién nos está enseñando. Queremos que reflexionar, que reflexionemos en quién es el que nos está enseñando. Aleluya. Así que ese es el tema de esta noche, de este programa Momentos de Reflexión. Anteriormente se daba los domingos, aleluya. Y ahora, gloria al Señor, lo vamos a estar, gloria al Señor, eh, transmitiendo los, dom los lunes a las nueve de la noche. Así que yo le, le insto a que eh, comparta la página, ¿verdad? Que comparta con las otras, eh, con alguien para que se glorifique de manera especial de, la, de este programa, ¿verdad?, que lo hacemos para edificar las vidas, para que podamos reflexionar en nuestro caminar, aleluya, vive el Señor, y hoy queremos reflexionar en quién nos está enseñando, quién es quien nos enseña, somos nosotros los que nos estamos enseñando o estamos dejando que Dios sea el que nos enseñe, aleluya, Bendito Dios, así que eh, comparta la palabra, Salmos capítulo 32, versos del 8 al 11, vive Jesús, quién nos está enseñando, ese es el tema de esta noche, aleluya.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 Así que vamos a que el Señor añada bendición a su palabra, verdad? También te la quiero leer en la en otra versión, la versión Biblia de las Américas que dice yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, no seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío. Pero el que confía en el Señor, la misericordia los rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos. Dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Quise leerlo, Dios te bendiga, Pastor Manuel. Dios me lo bendiga. <coughs> bendito sea el nombre del Señor. El Señor añada bendición a su palabra, Salmo 32, versos del 8 al 11. Y hoy queremos que reflexionemos en quién nos está enseñando, si nos está enseñando Dios o si nos estamos enseñando nosotros mismos. Aleluya. Cuando nosotros estudiamos este Salmo, un Salmo escrito por el Rey David en busca del perdón de Dios. Aleluya. Y, y la dicha de de lo que es el perdón del Señor, porque es agradable cuando nosotros venimos delante del Señor. Dios te bendiga, Ixa, qué bueno estás, estás por ahí conectada. Aleluya. Cuando vemos al, a David hablar sobre la dicha del perdón. Dios es el que está hablando con David y le dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir que Dios le está diciendo a David, eso está muy bien que te arrepientas, está muy bien que vengas humillado ante mí, que no me ocultes tu pecado, pero también es necesario que tú entiendas que yo necesito instruirte, que yo necesito enseñarte, que yo necesito hacerte entender. ¿Y qué es esto de entender? ¿Qué es esto de enseñarte? Es, es adoctrinarte, es transmitirte el conocimiento que te falta a ti y a mí. Un conocimiento que solamente puede ser adquirido por... Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor y para que eso ocurra, usted tiene que irse debajo del Señor y dejar que sea Dios el que lo guíe. Por eso en esta noche yo le puse por tema quién nos está enseñando, porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos ese verso 8, te haré entender. Te voy a enseñar, te voy a dar conocimientos que tú no tienes, conocimientos que solamente Dios te los puede dar. Nadie más te puede dar el conocimiento, solamente Dios. Por lo tanto, cuando yo me arrepiento de corazón ante el Señor, el Señor me va a dar el conocimiento que me hace falta y me va a dejar saber qué es lo que yo necesito para poder caminar. Ahora bien, el verso 9 nos enseña que nosotros no podemos convertirnos en caballos o en mulos sin entendimiento. Por lo tanto, es necesario que nosotros dejemos que el Señor Jesucristo sea el que nos guíe, porque solamente existen dos caminos. El que yo trazo para mi vida, o el que Dios traza para mi vida y es importante que entendamos que dentro de estos dos caminos, mi camino no es el mejor no es el que me va a llevar a la salvación no es el que me va a llevar a la vida eterna, aleluya el libro de proverbios capítulo 21 verso 2 dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Jehová pesa los corazones quiere decir que si los caminos en mi propia opinión son rectos estoy caminando mal estoy caminando errado y me estoy dejando guiar por mi humanidad y no por dios entonces si soy yo la que me estoy enseñando estoy caminando mal por eso el señor le dice que no pode, que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento el animal no razona, el animal para que haga caso necesita de una persona que piense y que pueda hacerlo, que llegue y se acerque a uno. Se celebraban o se conmemoraba la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Una semana en la que el mundo la utiliza para hacer comercio, para hacer mercadeo, para celebrar un conejo con huevitos de Pascua, cuando el verdadero significado de la, de la Semana Santa es celebrar que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, que nosotros tenemos la dicha del perdón.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 Te tengo que enseñar que el camino que debes andar, Dios nos quiere mostrar el camino a la vida eterna. Dios nos ha mostrado en su palabra cuál es el camino que usted y yo tenemos que andar. Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere hacerte entender que necesitamos humillarnos y rendirnos ante su presencia si queremos alcanzar salvación. No todo el mundo va a entrar al cielo. Al cielo entrarán aquellos que han obedecido la, la, la palabra del Señor. Aquellos cuya obediencia procede de sí. Hermano, es importante que nosotros podamos definir quién nos está enseñando. Que nosotros reflexionemos en nuestra vida cómo estamos caminando. Porque usted y yo no merecíamos el perdón ni la salvación que nuestro Señor Jesucristo hizo en ese madero. Y esta semana que pasó, todo el mundo celebraba y todo el mundo decía, ay el sacrificio que Cristo hizo. Pero en realidad, el crucificado en la cruz del Calvario, el que resucitó de entre los muertos... El que venció la muerte en realidad nació en tu corazón. En realidad tú has entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo o andamos como el caballo y el mulo sin entendimiento. Como dice la palabra del Señor, yo no le estoy diciendo aquí ni mulo ni caballo a nadie, pero la palabra del Señor es clara. La palabra está hablando de que los animales no tienen entendimiento, que necesitan de freno, que necesitan de de una amarra para poderlos acercar a él. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios quiere nuestra salvación, que Dios no quiere que nos perdamos, que Dios quiere perdonar tus pecados, pero necesitas someterte a la voluntad de Dios con un corazón contrito y humillado. Venir en obediencia a la presencia del Señor. Porque es que. Mire mi hermano. Dios desea que nosotros. Anhelemos que el Señor sea. Lo único. Que nosotros tengamos en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender. Que Dios quiere gente. Que solamente entienda. Que Dios es suficiente. Nosotros no necesitamos nada más. Dios es suficiente para nosotros porque es que el amor de Dios nos obliga a apartarnos del pecado. Pablo dice en segunda de Corintios, capítulo 5, los versos 14 y 15. Porque el amor de Dios nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiere decir? Que el amor de Cristo me obliga a mí a apartarme del pecado. Porque es que el amor de Cristo me obliga a mí a entender... Que nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó en aquella cruz del Calvario para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y en obediencia y en agradecimiento, yo me voy a someter a Dios con un corazón sincero, reconociendo que la dicha, que el, la, que el perdón que Dios me ha otorgado a mí por todo lo que yo he hecho, es suficiente para yo agradarle y para yo servirle. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que Dios es el único que conoce cuál es el camino perfecto. Es el único que tiene la potestad, la autoridad para establecer mi camino. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para cuestionar a Dios? Para cuestionar el camino que Él ha trazado para nuestra vida. Cuando vamos a entender que nuestra vida depende de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a hacer todo lo posible porque usted y yo entendamos y comprendamos cuál es el camino que debemos andar, porque Él ha puesto sus ojos en nosotros. Él ha puesto su mirada en cada uno de nosotros, por lo tanto es, es importante que usted sea agradecido porque hemos sido bienaventurados, hemos sido bendecidos por el perdón de nuestros pecados, por el sacrificio que hizo nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos estar cogiendo la Semana Santa o el resto de nuestra vida pensando que lo que Dios hizo es un acto en vano. Estamos siendo malagradecidos como el Señor. Estamos siendo como el caballo y como el mulo sin entendimiento. Que tenemos que ser sujetados con cabestro y con freno para que nos acerquemos a él. Entonces nos preguntamos por qué pasan las cosas en nuestra vida. Por qué no entendemos las situaciones que nos que podemos atravesar. Y es que se nos olvida que toda acción tiene su reacción. Que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Si nosotros obramos para bien, alcanzaremos bien. Pero si sembramos para mal, vamos a cosechar el mal. Por lo tanto, Dios no tiene que hacer entender a cada uno de nosotros que el camino perfecto, que el camino recto solamente lo conoce Dios. Que mi camino, el yo querer caminar como a mí me da la gana, no me va a llevar a nada bueno. Aleluya. Tanto es así que Dios nos ha dado una lección y nos dice que él nos va a enseñar el camino que se ha establecido.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 Y nada inmundo pasará por él. Todo el que esté en este caminar tiene que entender que tiene que ser un camino de santidad y que en medio de nuestro caminar Dios estará con nosotros. Que no importa cuál sea tu condición, que no importa después que tú tomes la decisión de servirle y de caminar con él, no te vas a extraviar. Pero es necesario que dejes que sea el Señor el que dirija tu camino. Es necesario que te humilles delante del Señor y camines en la santidad de Dios. Que camines en la voluntad de Dios. Que dejes que sea Dios el que dirija tu vida. Que nadie más la dirija. Aleluya. Dios está dispuesto y decidido a enseñarnos y, y que nosotros aceptemos su consejo. Pero es necesario que nos humillemos ante Dios. Él está dispuesto. Él ha tomado la decisión. Él dice que él fijó sus ojos sobre nosotros. Pero tenemos que dejarnos guiar por Dios. Es necesario que entendamos que tenemos que entrar en la voluntad de Dios. Esto no es mi voluntad. <coughs> Aleluya, tenemos que reflexionar en nuestro caminar, tenemos que reflexionar en las maravillas que Dios ha hecho, en las bendiciones que hemos recibido, en la corrección que hemos recibido. Porque de la misma manera que Dios nos bendice, Dios nos corrige. Por eso es que el Señor le dice a David, sí, todo eso está muy bonito, Bienaventurado el que recibe la transgresión, el que su pecado ha sido cubierto, bienaventurado el que a Dios no culpa. Pero mire mi hermano, el verso 3 de ese capítulo 32 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire, nosotros no podemos callar, tenemos que predicar este evangelio, tenemos que dejarle saber al mundo que hay uno que nos va a hacer entender. Que hay uno que ha puesto su mirada sobre nosotros, que se ha fijado en nosotros para que nosotros entendamos el camino que debemos andar, para que nosotros alcancemos la salvación que Dios nos ha prometido. Pero la salvación es para aquel que se ha humillado, para aquel, como dice ese verso 8 del capítulo 35 de Isaías, será llamado camino de santidad. Aquel que camine en santidad, aquel que camine en la voluntad perfecta de Dios, aquel que entienda que nuestros caminos por nuestros propios fuerzas no son perfectos y no son rectos, que el único que nos puede hacer caminar en el camino de la perfección es nuestro Señor Jesucristo, porque Él desea que usted y yo seamos salvos, porque Él desea que la humanidad sea salva, que la humanidad alcance una vida eterna. Pero necesitamos estar dispuestos. Necesitamos entender que él nos quiere enseñar. Por eso ese verso 8 dice te haré entender. Porque si tú no entras a la buena a la mala vas a entrar. Porque Dios te va a hacer entender. Dios te va a enseñar qué camino es el que debes andar. Porque esto no es a tu manera, es a la manera de Dios. Por eso te leí las dos versiones. La Reina Valera nos dice, te haré entender. Pero la Biblia de las Américas te dice, yo te haré saber. Quiere decir que de alguna manera Dios se va a comunicar contigo. A través de, de alguna profecía, a través del sueño, a través de lo que estás viviendo. Dios te hará saber cuál es el camino que debes caminar. Pero tú tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Tú tienes que estar dispuesto a dejarte enseñar. Porque Dios ha puesto su mirada en ti. Aleluya. Pero tienes que caminar. Tienes que dejar que Dios te guíe. No puedes seguir pensando que en tus caminos lo que con tus fuerzas lo puedes hacer. Tienes que humillarte ante el Señor. Tienes que comenzar a humillarte, tienes que comenzar a orar, tienes que buscar, bus tienes que comenzar a buscar la presencia del Señor. Ya está bueno de dejarte guiar por tus propias fuerzas, porque entonces la misericordia del Señor no te va a alcanzar. La misericordia de Dios no es eterna. Sí, son nuevas cada mañana, pero llegará el momento en que la misericordia del Señor se acabará. Dice ese verso 10. Aleluya. Mi alma adora el hombre del Señor. Muchos dolores habrá para el impío. Eso dice el verso 10. Muchos dolores habrá para el impío. Aleluya. Y la otra versión dice. Muchos son los dolores del impío. Quiere decir que aquel que no le sirve a Dios. Aquel que ha cogido al Señor de relajo. Aquel que piensa que hoy le sirvo a Dios y mañana no le sirvo. Dice que pasa muchos dolores, porque el impío es aquel que no le sirve al Señor, aquel que desprecia la misericordia de Dios, aquel que no le es agradable cuando le hablan del Señor. Esos son los impíos y la palabra me dice que muchos son sus dolores. Quiere decir que si tú no estás en los caminos del Señor, aleluya, vas a sufrir bastante. Y no te estoy diciendo que el camino del Señor sea color de rosa. Aquí hay pruebas, hay luchas, hay tribulaciones. Pero el verso, 30, el verso 8 de Isaías 35 dice que Él mismo estará con ellos. Quiere decir que Dios mismo estará con nosotros. Que Dios no nos abandona. Que Dios está presente. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jehová. Por lo tanto, si tú no quieres Pasar la angustia más grande de tu vida cuando Cristo venga por su pueblo y pasar por todo lo que pasará aquí. Es necesario que dejes que Dios te enseñe, que dejes que Dios te doctrine, que dejes que Dios te dé los conocimientos necesarios para poder caminar en este mundo. Que seamos personas con entendimiento. Que entendamos que Dios quiere nuestra salvación. Que Dios quiere nuestra vida eterna. Aleluya. Pero es necesario que caminemos en el camino de la santidad de Dios. Porque la palabra me dice que nada inmundo. Y cuando hablamos de inmundicia. Hablamos que nada de lo que hay en este mundo. Nada de lo que el mundo te puede ofrecer. Entrará. En la presencia del Señor. Por lo tanto, es importante que nosotros reflexionemos en nuestra vida, que nos vayamos en oración, que nos vayamos a la palabra del Señor. Porque el libro de Romanos capítulo 6 me dice todo lo que a Dios no le agrada en resumidas cuentas. Por lo tanto, caminemos en la santidad de Dios, porque no importa cuán torpe podamos ser, dice su palabra, no nos vamos a extraviar, vamos a caminar en santidad, vamos a caminar hacia nuestra corona de vida eterna, vamos a caminar y hacia la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos lo está haciendo saber y muchos no estamos entendiendo el mensaje. Muchos estamos cogiendo de relajo el mensaje de la cruz. Estamos cogiendo de relajo lo que el Señor está hablando a su pueblo en este tiempo. Si Cristo no ha llegado todavía, es por su misericordia. Es porque está esperando que usted y yo acabemos de aceptar la salvación que él nos regaló en la cruz del Calvario. Esto no fue una semana santa más, esto es un recordatorio de que Cristo ya cumplió, de que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, para que podamos ser llamados bienaventurados, para que podamos entender que ya no hay engaño, que ya nuestro Salvador hizo la obra, pero usted y yo tenemos que humillarnos ante el Señor. Él está dispuesto. Él está ahí esperando por ti, por mí. Él está esperando que alcancemos su mano, que nos sometamos en obediencia a él. Dice el verso 10 también, Mas al que espera en Jehová les rodea la misericordia. Si usted y yo nos humillamos ante el Señor, podemos entender que la misericordia de Dios nos va a alcanzar que al final de nuestra vida, la misericordia perfecta de Dios, que es darnos esa corona y esas vestiduras blancas en el cielo, se va a cumplir. Pero para que eso nos alcance, necesitamos entender y comprender que debemos andar el camino recto que Dios nos quiere enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. Pidámosle al Señor, reflexionemos en nuestra vida, reflexionemos cómo estamos caminando, aleluya. Reflexionemos ¿Quién, quién estamos dejando que nos enseñe, aleluya. ¿Quién nos está enseñando? Me estoy enseñando yo, sabiendo que la palabra del Señor me dice en el libro de proverbios, Capítulo 21, verso 2, que el camino del hombre es recto en su propia opinión, que no es en la opinión de Dios, que mi opinión piensa que los caminos son rectos, pero en realidad no lo son. Cuando la palabra del Señor me dice en el libro de Jeremías que los pensamientos de Dios son perfectos, que los para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Por dónde estamos caminando? En realidad estamos caminando el camino de la santidad, por el camino que no nos vamos a extraviar con la excusa de que ay somos seres humanos y pecamos, ay es que no podemos seres perfectos, pero la Biblia me dice que yo tengo que caminar hacia esa perfección. La excusa de que yo soy un ser humano no funciona con el Señor. Porque me dice su palabra, y vuelvo y lo repito en el verso 8, que Él me enseña el camino que debo andar. Pero esto es como cuando usted y yo vamos a la escuela. Nos enseñan las cosas y nos dan el examen. Y si no hemos aprendido la materia, nos colgamos en el examen. Pues de la misma manera funciona en nuestro caminar diario. Dios nos ha enseñado el camino. Dios nos ha dejado su palabra. Para que nosotros conozcamos el camino recto, cuál es el que debemos andar. Pero no queremos aprender la lección. Queremos la bendición de Dios. Queremos las cosas buenas de Dios. Dios te bendiga, chiqui. Qué bueno verte. Aleluya. Queremos ver las cosas buenas de Dios. Pero no queremos la corrección de Dios. Entonces. Por eso Dios tiene que hacer la comparación con el caballo y con el mulo que son animales sin entendimiento. Porque muchas veces el Señor nos tiene que jalar con soga para que entendamos y podamos entrar en los caminos del Señor. Y entonces cuando nos damos el cantazo duro, preguntamos, pero ¿por qué me pasó? ¿Por qué a mí? Se nos olvida. Que no es que Dios quiso traerte de esa manera. Es que tú no entendiste. Es que tú no quisiste aprender el camino. Es que tú no, no estabas escuchando la voz de Dios. Estabas en tu propia opinión. Estabas enseñándote tú. Y no estabas dejando que Dios te enseñara el camino. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere tu salvación. Somos bienaventurados cuando Dios nos perdona. Pero para que ese perdón llegue, es necesario que entendamos que el que murió en la cruz del Calvario no quiere nuestra muerte. Es necesario que entendamos que el amor que Cristo tiene por ti y por mí nos obliga a alejarnos del pecado. Nos obliga a dejar el mundo. Porque el que usted y yo estemos en este mundo no significa que tenemos que vivir con lo que el mundo hace. Yo soy un extranjero aquí, yo tengo mi morada celestial y yo estoy esperando que suene la trompeta para irme con Dios. Usted puede estar tranquilo de que si la trompeta suena, usted se va con Dios o está como el impío que tendrá muchos dolores. Aleluya. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ¿Quién nos está enseñando el camino? ¿Dios o tú? ¿O tu vecino, o tu hermano, o tu amigo? Porque el camino recto lo conoce solamente Dios. El camino perfecto solo lo conoce Dios. Y me dice la palabra que el camino del Señor es un camino de santidad. Es un camino donde yo estoy separada para Dios donde solamente Dios es mi compañero de camino. Donde Dios va a ir conmigo en paso a paso. Donde Dios me enseñará y me mostrará todo lo que tengo que caminar y cómo debo hacerlo. Pero tenemos que estar dejar de estar viviendo bajo nuestra propia opinión. Dejemos, tenemos que dejar que sea Dios el que dirija mis caminos. Aleluya. Así que la palabra del Señor nos enseña y nos da las guías para que nosotros podamos vivir bajo su voluntad. Y David nos trae en este salmo las advertencias de no vivir bajo la voluntad de Dios y la razón de nuestra persecución en el camino del pecado sin duda terminará. En tristeza, terminará en agonía, terminará en llanto, en lamento. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar seguros de que si esa trompeta sonara ahora mismo, nos vamos con el Señor. Por eso en esta noche yo quiero que reflexiones en tu caminar. Hasta hoy, hasta esta hora a las 9:45 de la de la noche. ¿Hasta dónde está tu caminar? ¿Quién te ha enseñado hasta este momento? ¿Si ha sido Dios o si ha sido tú? Si no has dejado que Dios te enseñe el camino, yo te invito a que hoy le dejes, le digas al Señor, "Señor, hazme entender." Y enséñame el camino por el cual yo debo andar. Porque hoy Dios ha fijado tus, los ojos de él sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, si usted está tranquilo y usted está seguro, puede decir como dice el verso 11 y con eso termino. Alegraos en Jehová y gozosos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si usted está listo para el sonar de la trompeta, alégrese y regocíjese en el Señor. Pero si usted no está listo para el sonar de la trompeta, hoy es el momento en que se aliste. Porque Dios ha fijado los ojos sobre usted y Dios quiere alcanzarte con su salvación. Pero es tu decisión. Tú decides si caminas con Dios o si camina sin Él. Porque lamentablemente para usted, tengo que decirle, que no puede caminar con Dios y con el diablo. O camina con Dios o camina con el mundo. Usted decida con quién quiere caminar. Si camina con Dios, Él le va a hacer saber cuál es el camino correcto. Pero si no camina con Dios, no pretenda que la vida le vaya bien. Porque dice la palabra. Que muchos dolores habrá para el impío. Y todo aquel que no camina en la voluntad perfecta de Dios. Cae en ser impío. No lo digo yo, lo hice su palabra. Yo solo soy el mensajero. El que le está dejando saber en esta noche. Que usted tiene que saber. En qué está caminando. Y quién le está enseñando el camino. Así que. ¿Quién te está enseñando? ¿Dios o tú? Reflexiona eso en tu corazón en esta noche. Porque nos podemos alegrar en el Señor Jesús y en su salvación. Si estamos dejando que Dios nos enseñe. Yo voy a orar. Si usted tiene alguna petición. Aleluya. La puede escribir por ahí. Y estaremos orando por ella. También nos las puede enviar por mensaje de texto o por WhatsApp al 229-216-0498. Aleluya. Porque Dios nos ha dado hoy una palabra de consuelo y una palabra de aliento. Para ti, amigo, que me escuchas, que me ves en esta hora, Dios quiere hacerte entender, Dios quiere enseñarte el camino que debes andar. Solamente que necesita que tú le digas, Señor, heme aquí. Yo quiero caminar contigo. Y si tú le estabas sirviendo al Señor y estás ahí entre me voy o sigo sirviéndole al Señor, afíncate. Porque ya Cristo viene y si no lo digo, no soy yo. Amén, Aisa. Oraremos por sanidad para esa amiga, por Aida Corsino. Amén. Estaremos orando por ella. Aleluya. Porque Dios quiere nuestra salvación. Dios no quiere que nos perdamos. Y Él está dispuesto y decidido a enseñarnos su sabio consejo. Y qué mejor consejo que el de nuestro Salvador. Ya Cristo viene y viene ya. Su, su venida está más cerca hoy que ayer. Y es necesario que corramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que. Déjanos tu petición por ahí, ya sea por la página de Mi Salvación Radio o por la página de Rompiendo Límites. Si nos estás escuchando a través de la emisora, escríbenos al 229-216-0498 y estaremos orando por las peticiones. Pero recordemos que Dios quiere nuestra salvación. Dios te bendiga, Leti. Amén. Aleluya. Así que vamos a orar que así tanto las, a nuestras, a las, todas las que estamos en la página de Rompiendo Límites, ya sea la hermana Mireli, ya sea la hermana Yasmin, nuestra administradora, la hermana Leslie, vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. En esta hora vamos a orar por la petición de nuestra hermana Ixa, aleluya, por la hermana Aida Corsino, aleluya, eh, por Chiqui, también vamos a estar orando que pide oración. Para que Dios las continúe guiando en su vida y encaminando. Amén, chiqui. Sigue caminando. No te detengas. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El camino puede parecer difícil, puede parecer duro, pero es que Dios está formando, está transformando tu vida para que puedas seguir caminando. Vamos a orar por Lucy Cartagena por Sanidad para que Dios ponga su mano, él es el médico por excelencia y yo le creo a Dios, todavía en este tiempo Dios hace milagros. el Dios de los, de los milagros de la Biblia es el Dios de los milagros de hoy en día, él no ha cambiado, él sigue siendo el mismo Dios, así que vamos a orar para que Dios siga bendiciendo, vamos a orar por fortaleza por la familia de una prima mía que falleció la hermana de mi abuela, gloria al señor, falleció, así que vamos a orar para que Dios traiga fortaleza a toda esta familia allá en Trenton, eh, New York, que sea Dios fortaleciéndolos, aleluya, por la familia de Mireille, fortaleza para su familia que perdieron también, mire hermano, hay mucha gente que está falleciendo en este tiempo, que nos han ganado la carrera, muchos de ellos, amén, pero sabemos que Dios nos va a dar la victoria y que Dios va a seguir fortaleciendo esta familia y que muchos llegarán a los caminos del Señor. Oramos por los jóvenes apartados también. Esto es un tiempo en que la juventud necesita correr a los pies de Cristo. El tiempo se está acabando. Ya Cristo viene y es necesario que dejemos que Dios nos enseñe el camino que debemos de seguir. Aleluya. Mire, mi hermano, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es un Dios de paz, amén, Cecilia, vamos a estar orando por César, César Méndez y John Méndez, amén, gloria al Señor, Rosario, vamos a orar por ti, por tus hijos, aleluya, eh, sí, está escribiendo los mensajes por ahí, ¿verdad?, yo voy a orar para así cerrar, pero, me comprometo con cada uno de ustedes a, a volver sobre los live para que para los mensajes que se me queden, pues sea eh, pues orar por ellos, verdad, porque sabemos que, que Dios tiene poder, sabemos que Dios <coughs> Dios hará en medio de su pueblo. Amén. Así que oramos al Señor Padre Santo. Te damos gracias, Señor. En esta hora, mi Dios, venimos delante de tu presencia, Padre Santo, pidiéndote, Dios mío, por todas aquellas peticiones que están siendo presentadas, Jehová. Te pedimos por la señora Corsino, Señor, que presenta a nuestra hermana Isa, Jehová. Sé tú poniendo tu mano, Dios mío. Mira, a Chiqui, su hogar, su vida, Padre Santo. Glorifícate de manera especial, Dios mío. Oh, Dios mío, renueva sus fuerzas cada día, Padre Celestial. Oh, Señor, dale fuerzas nuevas para ella seguir hacia adelante, Señor. Que ella pueda seguir mirando al soberano de la cruz, Padre Santo. Que no desmaye en medio del proceso, Señor. Señor... Oh, Dios mío, te pedimos por sanidad para la hermana Lucy, Señor. Tú sabes cuál es su condición, Señor. Pon tu mano, Padre Santo. Tú eres el médico por excelencia. Creemos, Dios mío, en que tú has de hacer que tu perfecta voluntad se hará, Padre Santo. Oh, Señor, las peticiones de nuestra hermana Cecilia por estas dos jóvenes, Padre Celestial, por César y el otro, y el otro hermano, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en sus vidas, Jehová. Oh Dios mío, te damos gracias Señor porque sabemos que tú harás, mira la juventud Dios mío, la presentamos ante ti. Sabemos Señor que la juventud como el mundo entero está siendo atacada Padre Santo. Pero creemos Dios mío en que tú levantas bandera, en que vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Tu Espíritu Santo triunfará Padre Santo. Oh Dios mío, gracias Padre Celestial por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, Dios mío. Mira, Señor, esta palabra que tú me has dado para tu pueblo en esta hora, Dios mío. Oh, Señor, que haga el efecto por la cual, Dios mío, tú la has enviado, Jehová. Que podamos entender, Señor, que tú has fijado tu mirada en cada uno de nosotros y que tú quieres enseñarnos el camino recto y perfecto para que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna, Señor. Señor. Oh Dios mío, en esta hora a todos los que se han conectado por la página de Rompiendo Límites o por mi salvación radio, Señor, y los que nos están escuchando a través de la emisora, Padre Santo, gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendíceles, Padre Santo, ve en medio de cada uno de ellos y en medio de cada una de sus situaciones Jehová trabaja, transforma, Padre Celestial. Oh Dios mío, por todos aquellos que han pedido que han perdido un familiar, Dios mío, sé tú dando fortaleza, sé tú consolando, dando de esa paz que solamente tú, Dios mío, puedes dar, Padre Celestial, esa paz, Dios mío, que es incomprensible para el mundo, pero que para nosotros, Padre Santo, es la certeza y la confianza de que podemos estar seguros de que tu voluntad se ha cumplido y de que de alguna o de otra manera, Señor, tú has de hacer la obra, Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por todas las misericordias que tienes con cada uno de nosotros, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que, mi hermano, Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Recuerde, como dice la pastora Leti por ahí, para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Lo único que usted y yo necesitamos es fe y dejar que Dios nos enseñe el camino hacia la perfección. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hacia adelante en el Señor. Y recuerde, todos los lunes a las 9 de la noche estamos por aquí en el programa Momentos de Reflexión por la página de Rompiendo Límites y por la página de Mi Salvación Radio, esta emisora que hemos levantado para la gloria del Señor y nuestra hermana Leslie con este ministerio que Dios ha puesto en sus manos para la edificación de las vidas, para que las almas puedan llegar a los, a los caminos del Señor. Así que dele compartir a las aplicaciones, búsquenos en todas las plataformas que estamos disponibles para que usted pueda ser edificado con cada mensaje que nosotros transmitimos. Amén. Y recuerden que la emisora está 24 7 con mensajes todos los de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Este programa los lunes a las 9 y el programa Cristo viene con mi esposo, el pastor Víctor Ortiz, los miércoles a las 8 de la noche. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hacia adelante en el Señor.